Hola, buenos días, mis Curlis y todos los que visionáis mis vídeos. Visitáis mi página web curlimangue.com, Live Motivation Live, que es para motivación. Y espero que os haya gustado mi felicitación, cantando y todo, porque la verdad es que este año quería hacer algo muy especial. Eh, pues para mostraros el agradecimiento que os tengo por haberme seguido en este tiempo, incluso cuando yo no podía conectarme con, con vosotros, estabais ahí. Y también estoy para deciros que si os gusta mi trabajo, tanto en el canal de Curly Mangue de YouTube, como en la página web, como en Live Motivation Live, podéis premiarme a tomar un cafetito conmigo. O haciéndome un regalo en navidades en esta plataforma, bueno, es el que sale aquí, que es Coffee Me. ¿Y dónde podéis encontrarlo? Pues podéis encontrarlo que en, en Twitter, en Live Motivation Live, Cod y Curlymangue.com en su Twitter también o visitando la página web Curlymangue.com que vais a encontrar este logo que está aquí, no sé si lo podéis ver ahí arriba, exactamente ahí que es Coffee Me, ¿vale? Entonces vais allí, clicáis, entráis dentro, podéis invitarme a, a un café de 2 euros, 5, 10, 100 euros o de 1.000 euros, ¿por qué no? O invierte mi un regalo también por la la misma forma que sería un regalo pues eh, premiándome pues el trabajo que hago y porque estáis contentos de que yo siga con este trabajo y que aparte pues eh, me ayudéis a mantener la página y que vaya mejorando porque eso lo hacemos todos nosotros de acuerdo vosotros y yo vosotras y yo, <risa> y todos los que, aunque no dejen eh, mensajes, eh, visionan los vídeos y les gusta, ¿de acuerdo? Tengo que decir especialmente, y la verdad es que estoy encantada porque eh, he visto que al volver a estar más en contacto con vosotros, pues hay muchísimos más mensajes y que estáis felices de que haya vuelto. Así que no olvidéis que me podéis invitar a un café, es Coffee me esto que ponen aquí abajo o el logo que está aquí arriba, ¿vale? Eh, que va a estar aquí a la, arriba para que podáis identificar dónde tenéis que ir. ¿Y cómo es? Pues en Twitter, en LiveMotivationLive.com o podéis ir a CurlyMange en Twitter también, ¿de acuerdo? Vais a ver cuando clicáis una, al enlace que hay de coffee me vais a ir a un, a un espacio donde podéis eh, invitarme un café. Ya el precio y el, no sé, del café lo elegís vosotros, ¿de acuerdo? Así que un besito. Os quiero y un montón y pasar unas Navidades estupendas. Me he puesto esta flor pues porque la Navidad es, el rojo es el color de la Navidad, ¿no? Así que era para ambientar un poquito. Un besito, os quiero. Recordad, Coffee Me, invitad a un café o hazme un regalo de Navidades de Reyes o de Papá Noel.